Saludos, soy Israel Banguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial eh, acerca de lo que es jugar con emulador en el ordenador y jugar con el celular A veces nosotros nos cansamos de buscar soluciones, buscar el método de para jugar para facilitarnos nuestro modo de jugar Carol Duty o Free Fire y estamos cansados de los emuladores porque se nos cierran, porque se nos congelan y queremos jugar con el celular, pero con un control. Pero no, hay, no encontramos control que se adapte al mismo. Entonces, yo tengo un control eh, que conecta a través del puerto USB en el ordenador. Es el más ideal, a la verdad. Inalámbrico no les aconsejo que tienen que comprar aplicación, craquearla. y eso les calienta el celular. Entonces, es mejor evitar todo ello. Entonces lo mejor es que se compran, yo compré un control barato, no tiene mucho costo y con él a la, la verdad me ha durado mucho, jugaba con emulador, pero resulta que a muchos el emulador no le funciona tal cual como le. Bueno a mí a, a veces me, me generaba errores pero los corregía. Y la idea no es que yo esté bien y los demás estén mal para yo ser el mejor en Call of Duty, no. Aquí la idea es ayudarnos todos. Entonces, les traigo un nuevo tutorial acerca de lo que es jugar of Duty eh, usando el teléfono, pero desde, desde el ordenador, usando, eh, jugando con control desde el ordenador, pero usando nuestro teléfono como emulador. Entonces, vamos a iniciar. Aquí tengo of Duty iniciado en el celular y he estado jugando eh, con él, pero desde aquí desde, desde el ordenador, o sea que apunto con el mouse y juego con el, con el teclado o si quiero también con un control. Eh, eh, en este, con este método no hay límites entonces vamos a ejecutar la aplicación es esta, esta que está aquí escriben el nombre tal cual como está aquí tc game y eh, la vamos a descargar para ordenador y para celular para celular la encuentran en la play store miren una vez descarguen la aplicación en el celular y la, y la, la inicien, la dejan iniciada luego instalan la aplicación en el ordenador y una vez la, la, la, la instalen eh, y conecten y conecten el celular al ordenador por cable usb automáticamente la va a reconocer y va a iniciar tal cual como sucedió aquí ahora que se inició miren que aquí tengo el juego iniciado en el celular y lo tengo también en el ordenador entonces para los botones si usted usted aquí puede jugar con el teclado o con un control o con un control a través del puerto usb o por bluetooth a través del ordenador no lo importante es que miren la resolución es muy buena le pueden subir la resolución lo otro que les quería decir rapidito es que no descarguen la aplicación actualizada, descarguen la que les voy a dejar en la descripción de este tutorial debido a que la actualizada no me funcionaba. O sea, sí me funcionaba, pero me tira muchos errores, a veces retardo en la imagen. Y para solucionar el problema, ellos te piden que, que compres la aplicación, que pagues por ella, pero es muy restrictiva. En, en cambio en esta, en la, en la aplicación anterior a la, a la actualizada, funciona a toda la perfección y no hay restricciones, como que si fuese compraba la aplicación, entonces para, para si en caso de que haya retardo en esta en esta aplicación, estamos hablando de esta, haya retardo simplemente se vienen aquí, setting y aquí vamos a <coughs> perdón aquí le pueden ir bajando la resolución se pueden poner aquí, aquí en mi caso funciona al máximo a la perfección, porque es igual el ordenador no sufre mucho, no, no requiere mucha memoria RAM para ejecutar esta aplicación ni procesador, entonces funciona a la perfección. Pero si tienen un ordenador de eh, escasos recursos, lo pueden ir bajando hasta que se acomode a, eh, la, pot a la potencia que tenga el ordenador. Bueno, entonces, ah, lo otro que les quería decir que con la aplicación, con la actualizar, no les permite eh, ajustar esto, se los deja acá en bajo. Y cuando tratan de subirlo, les dicen que tienen que pagar. Entonces, por ello, esta la encontré. Miren, a la verdad, busqué mucho esta aplicación hasta que por fin la encontré y la descargué y la he guardado en varias, varios discos por seguridad. Entonces, eh, se la voy a dejar en la descripción del tutorial. Simplemente la instalan en el ordenador, en el celular descargan la aplicación de Play Store normal y se va a instalar. Bueno, entonces vamos con lo más importante. Supongamos que ya instalaron la aplicación, en caso de que no sepan instalar la aplicación y, y, en el ordenador y en el celular, me lo dejan en la descripción del tutorial y yo les, les estaré mostrando, pero es muy sencillo, simplemente darle clic en instalar siguiente, siguiente, sí. ya en el ordenador es lo mismo. Entonces, por eso no les mostré cómo se instala. Ya la conexión ustedes deben de tener, obvio que para todos deben de tener el desarrollador activado, ¿no? Habilitado debe de tener desarrollador habilitado para todo tipo de aplicación entonces todo eso lo he omitido para que pasemos al punto más importante bueno entonces supongamos que ustedes aquí quieren controlar el celular, jugar Carol en tiene celular desde aquí el ordenador usando el mouse, el, usando el, el, el control o el teclado y jugar con el mouse pero no saben agregar los botones simplemente van a dar clic aquí donde está este teclado y miren, aquí se habilitaron todos los botones que yo he agregado. Si, por ejemplo, yo quiero agregar uno, doy clic allí y presiono la tecla que quiero que aparezca allí. Miren, ahí está. Así, y voy arrastrando donde quiero que quede. Pero... Para que les vaya mejor y quede bien configurado, se vienen aquí para que no cometan error. Configuración. En este caso es Byron Roger. Para multijugador también lo pueden hacer. Vamos a dar clic en configuración Aquí. Y entonces damos clic aquí y miren que los botones los vamos agregando donde nosotros querramos. En este caso, si por ejemplo si por ejemplo queremos un botón, eh, darle clic, por ejemplo aquí, donde están, eh, esto aquí para que corra más rápido. Simplemente lo pondamos clic y lo, lo, lo centramos bien y presionamos el botón que querramos. Y miren que ahí ya está. Entonces cuando demos clic en guardar, nos va a quedar el botón ahí. Con, eh, les aconsejo que creen un perfil nuevo con sus nuevos, nuevos botones para que no le para que se les quede guardado. En mi caso, yo creo un perfil que se llama IRA. Dan clic en nuevo. Ponen su nombre. Con esta palomita que está aquí. Dan clic allí, ponen su nombre. Y ahora sí comienzan a agregar botones. Y luego dan clic en guardar. En salvar o guardar. En este caso le voy a dar que no porque ya los tengo guardados y le voy a dar clic en. Entonces luego retroceden y ya pueden jugar Carol Duty sin ningún problema aquí pueden jugar a tal cual como está aquí o pueden ampliar la imagen al máximo pero al ampliarla al máximo como este es un televisor en donde yo estoy proyectando me puede generar eh, en algunos casos borro, eh, se puede ver borroso pero vamos a jugar en escuadrón y me voy a irme solo entonces en este caso ustedes pueden usted puede usar el celular como emulador y jugar desde el ordenador y usando el celular como emulador. Lo otro que les quería decir es que el, emula, el celular no calienta. De este modo no calienta debido a que no estamos dándole el touch. No estamos tocando. No estamos interactuando con el touch. Entonces así funciona la percepción. Miren, si, si lo doy con el teclado, funciona normal. Y voy a coger el control. También funciona. Ah, lo otro. Para esconder el mouse simplemente la, la, la, la, la así, la, en el centro. Y se esconde el mouse y miren pero deben agregar la aplicación que les permite esconder el mouse, que es esta. Les voy a mostrar aquí rapidito. Pero encierro aquí. Vamos a ponerlo más pequeño. Si doy clic aquí, es esta, la deben agregar. Ustedes dan clic en esta, aquí. La arrastran así. Cuando están aquí, dan clic así. Y como pueden ver, ya se agregó. Entonces le voy a dar que no, porque ya la tengo y es... Y lo otro es que así les queda más fácil hacer directo. Eh, si, si, si se genera algún error o algo por el estilo, se, se ve borroso, entiendan que estoy grabando con Filmora y instala un poco, consume un poco de memoria RAM. Y lo otro también es que este... Eh, ¿Qué les quería decir? Eh, Puede hacer que se vea un poquito borroso debido al consumo de memoria RAM y procesador. Por estar hablando con ustedes, se me adelantaron unos un pelotón ahí. No olviden que estoy jugando en escuadrón, pero me vine solo. Me gusta jugar así porque así siento madre adrenalina. Y entonces se me adelantaron allí, entonces me tocó venirme hasta por acá. Posiblemente me eliminen con facilidad porque no tengo arma lo otro que les quiero decir que entonces les voy a mostrar un... un voy a jugar un, unos 2 3 minutos para que vean cómo funciona y miren que estoy mirando la pantalla directamente y el celular está está a, al lado, lo tengo en un trípode normal y funciona a la perfección entonces creo que este método es mejor se los aconsejo también pueden interactuar con el táctil, en este caso le voy a dar clic en el táctil de celular para coger esto miren o pueden agregar una tecla para ellos También. La verdad esta aplicación es muy buena. Es muy buena y se las recomiendo. Guau, wow, me atacan. No, pero no es un veterano. Si fuera un veterano me mataría. No, me mató, me mató. Bueno, lo he eliminado. Wow, no. Acá. Bueno, como pueden ver, yo soy muy peligroso. En of Duty les aconsejo que no jueguen en contra mío porque pueden, rezar, eh, pueden resultar heridos. Con mucha facilidad, estoy buscando a alguien que me disparó por aquí. Como yo estaba desarmado, me disparó y me hizo correr. Ahora que aparezca, fue pues ya que si es muy machito, wow, dejó trampas. También le voy a dejar a él. Yo creo que ese es el pelotón que se me anticipó ahora. Bueno, pero, pero quiero dejarlo hasta ahí para que el video no se extienda. Tutorial no se extienda, pero quiero eliminar este que me disparó porque me dejó con tira. No corra, cobarde. Venga, que no es usted. No, es una polla. Tiene, creo que tiene falta. Debe estar esperando a los a las amiguitas para atacarme wow acá desde arriba No, se vinieron varios. Posiblemente me eliminen aquí. A la verdad no tengo muchas ganas de jugar. Pero quería eliminar a quien me dejó herido. Que no me gustó esa parte de... Yo ya lo eliminé. Ya me pueden matar todo el que quiera. Era ese, porque miren que las trampas de él ya desaparecieron. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao.